BMC nos seguirá buscando. Nuestra única posibilidad de sobrevivir es reunirnos con el comandante Anderson a 60 kilómetros de nuestra ubicación actual. Tendremos que improvisar y adaptarnos si queremos sobrevivir. ¡Habla bomba 3-2! ¡Tenemos muchas bajas aquí! ¡Fuerzas de la milicia, por favor, ayuden! enemigo abatido. Núcleo de explosión activado. Capitán enemigo abatido. Capitán de clase vanguardia a la vista, iniciando ataque. ¿verdad? Titán enemigo abatido. ¡Cállate la puta, señor! el área! Piloto, esta arma de titán tiene un diseño avanzado y nos daría una ventaja táctica. Genial. Una nueva arma de titán será de ayuda. De acuerdo. IMC está bien equipada con armas de titán. Serán útiles para salir ¿Qué? victoriosos piloto, con el equipamiento podemos fijar a los enemigos y apuntarles con misiles de rastrear, eso será útil en combate directo. Nuestro camino por estas instalaciones está bloqueado por una puerta de regulación de truco. Debería haber una interfaz de control por aquí. ¡Cuidado! ¿Cómo no se mueve! ¡No A ver, los peligrosos podrían causar más graves o de o como este. El tránsito de materiales peligrosos está en todo momento. Combate de a las instalaciones de pruebas automatizadas como uno. El camino por estas instalaciones está bloqueado por una puerta de regulación de flujo. Debería haber una interfaz de control por aquí. Control de mantenimiento iniciado. Abriendo puerta de regulación de flujo. Advertencia. Hay humo tóxico. En la Activando la seguridad de la cámara de control. Piloto. El sistema de seguridad te encerró en este cuarto de control. Debes encontrar otra forma de salir. Tenemos que separarnos. Entiendo. Buscaré una forma de salir. Quizás una salida cercana nos adentre en la instalación de drenaje. Piloto, estoy rastreando tu ubicación. Sugiero que busques una salida. Haz lo mismo. Entendido, Habla Kane. Lo que tenemos aquí, queridos amigos del IMC y la violencia, es un problema de comunicación. Y está bien. Está bien. No pasa nada. ¿Quién era? Accediendo a los archivos Kane, un mercenario afiliado con los depredadores de la cima un y Los invito a quedarse el tiempo que necesiten para morir Detecto fuerzas aliadas de la milicia en tu camino. Pueden necesitar apoyo. Capitán, veo algo moverse por las tuberías. ¡Hacemos alerta! ¡Un piloto aliado! Capitán, tenemos un piloto de la milicia. ¡No disparen! Entre ¡El el KGR. Qué bueno ver a un piloto aliado, señor. Están aplastando nuestro escuadrón. Les vendría bien algo de ayuda. ¡Santo 6! ¡Ay, ahora! Hay un merodeador muerto en la contracción 3A, solicito que lo caminado por días. ¿Necesitas descansar? No. Bien, no hay tiempo para descansar. Debemos completar la misión. Un pajarito me dijo que hay un titán de clase Vanguard y un piloto de la EEM acabando contigo. Solo espero que seas mejor que el último. Bombas de drenaje interior de los sistemas principales Soldado herido Bombas de 200 peligrosos filtrando las instalaciones de pruebas automatizadas Somos de... Piloto Ten cuidado. también vete. Estoy siguiendo el flujo del lodo. La corriente es fuerte allá, así que habrá una salida. Sigue adelante. más adelante perfecto, suena bien los análisis indican que hay varias fuerzas de seguridad de IMC prepárate piloto Qué bueno verte amigo yo también me alegro de verte piloto los controles para desactivar el flujo están en la siguiente cámara marcando tu interfaz Ignorando el sistema de de, bombas, Moran de bomba, iniciado apagado de emergencia. ¡Goblin Beta! ¡Desplegando garrapatas! Se ha apagado de bombas al 20%. Las cascadas de lodo tienen una alta concentración de metales pesados que interfieren con sistemas de enfoque. ¿Entonces tendré que hacerlo yo todo? Por ahora, sí. Goblin Beta, desplegando garrapatas. Lambda 4, terrestre, descendiendo. Lambda 5, ahí, al 40 50% Pagado de bombas al 90%. Esta fue una batalla difícil. Lo hiciste muy bien. Lo anoté para que quede constancia. He identificado una salida por este lado. Por aquí. Modo de piloto iniciado. Protocolo 2. Completar la misión. Mis órdenes son reanudar la Operación Especial 217, reunión con el Comandante Anderson del E.E.R. ¡No te invitaron a la fiesta de Kane. ¡Y por eso estás muerto! ¡Bien, genial! ¡No lo disque héroe! ...con un titán de clase vanguardia del E.E.R. ¡Woohoo! ¡Ahora sí se puso buena! Eso sí era la guerra como posible. ¡Que empiece la fiesta, sabandija! Piloto, aléjate del residuo de la tormenta de Kane. Provoca muchos daños y al enemigo a la Bien hecho, piloto. piloto, la radio del casco de Kane sigue intacta, seis, deberíamos operar. Gama Kane, un distante de clase Vanguardia, está arrasando por las instalaciones. de desencriptar comunicaciones enemigas tiene un largo historial en temas bélicos. Esto será una ventaja para nosotros. Tenemos que seguir avanzando para poder sobrevivir.